Eres mi amor y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor, pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la pena... Uniendo Bolivia a través del folclor nacional. Y qué mejor opción de esta hermosa ciudad, la ciudad de los anillos, Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo está, Madeleine? ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo están, compadritos y comadritas de todo el país? Sean bienvenidos a un programa más de Alegría de mi Corazón, llevándote lo mejor del folclore desde Santa Cruz para todo el país. Exactamente. Para ello, vamos a ir agradeciendo a las diferentes empresas que ponen la confianza en Alegría de mi Corazón. Y más propiamente en el equipo de Avia y a la televisión. También para nuestros grandes amigos en diferentes departamentos, como también fuera de nuestra frontera. Y también un especial a lo que es la tienda de serigrafía y bordados, como es Imagine, como siempre, vistiendo lo mejores. Y tal es el caso a Alegría de mi Corazón. Así es, un saludo especial para Cristian Rojas, que siempre anda apoyando a toda la familia folclorista aquí en Santa Cruz y también apoyando a Alegría de mi Corazón. Qué mejor opción para que usted se comunique con ellos, con él más que todo, con Cristian Roja. En pie de pantalla aparece el número donde puede hacer tus cotizaciones e informes especiales. Vale, comenzamos con lo que es la efectividad, como es Virgen de Urcupiña en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Así es, Franco, estamos en el mes de agosto, mes de la mamita de Urcupiña, la Virgencita de Copacabana también, y las actividades folclóricas se hacen sentir a nivel nacional, y esta vez se tocó a la bella ciudad de Cochabamba, donde realizaron su entrada como cada año en Quillacollo con la participación de más de 79 fraternidades y más de 40 mil bailarines, que estuvieron dándose cita y llegando a los pies de la mamita Virgen de Urcupín. Exactamente, sin más que decir de esta manera, te presentamos estas hermosas imágenes. Todo esto fue en Cochabamba. Imagine vestiendo a los mejores, tanto en serigrafía y bordado. Ya lo saben, en pie de pantalla aparece el número a donde te puedes comunicar con Cristian Rojas. Seguimos con más, Madeleine. Así es, Franco, tenemos que irnos al segundo bloque de, de este programa especial que tenemos dedicado ¿no? a la Virgen del cupiña y a todos sus devotos para aquellos que no pudieron ver la transmisión por avión de la televisión que estábamos haciendo la transmisión en vivo desde las 2 de la tarde mostrándote lo mejor. Hoy te mostramos lo mejor en este resumen. Exactamente. alegría de mi corazón en este programa especial dedicado a los devotos de la virgen Urcupiña, más de 100.000 mil visitantes franco en lo que viene a ser Quillacollo y cochabamba invitados especiales diferentes autoridades tanto como las, la Miss Cochabamba, señorita Cochabamba que estaban en el palco oficial disfrutando de lo que viene a ser todas las danzas, ¿no? Y también diferentes fraternidades y filiales que viajaron directamente hasta Quillacoya para hacer su presentación en Urcupiña. Exactamente y no podía ser indiferente también las diferentes fraternidades tanto en la danza liviana de acá de Santa Cruz de la Sierra se dieron cita a esta hermosa ciudad como es la ciudad de Cochabamba. Y nosotros tenemos mucho más para compartirte, así que aquí te vamos a mostrar más imágenes de lo que fue Urcupiña. Piña 2019. De esta manera, Alegría de Mi Corazón te ha llevado un especial de lo que fue la entrada Virgen de Cupilla en la ciudad de Cochabamba. Y nosotros con el firme compromiso de estar en una próxima festividad y por supuesto a través de la pantalla de Avia y a La Televisión. Madeleine, llegando a la parte final. Así es, Franco, siempre comprometidos con el folclor, uniendo a Bolivia a través del folclor por las pantallas de Avia y a La Televisión. Quiero aprovechar para dar, mandar un saludo y también felicitar a cada una de las fraternidades que hicieron lo posible de llegar hasta los pies. De la mamita virgen de Urcupiña, ¿no? De aquí, de Santa Cruz, fueron muchas danzas livianas, como son los caporales CBN, caporales Renovación, y el Salay Santa Cruz, Salay Cochabamba, Salay Bolivia y muchas fraternidades más. También las quiero mandar un saludo para las danzas pesadas allá en Cochabamba, la morenada intocable que estuvo luciéndose con lo mejor del folclore, ni ¿no? la morenada y los pasitos de lujo más que todo. Exactamente. Eh, Madeleine, también haremos, agradecemos. Mejor dicho, a diferentes empresas que ponen la confianza en Alegría de mi corazón y más propiamente el equipo de Avia y a la televisión. Y un especial a Imagine, como siempre, vistiendo a lo mejor. Ya lo saben, en pantalla aparece el número donde te puedes comunicar con Cristian Rojas quien te va a estar atendiendo amablemente. Imagine, vistiendo a lo mejor. De esta agradecer. manera no vamos. Así es, Franco. También mandar un saludo especial a cada una de las fraternidades que nos sigue programa tras programa, danza pesada, danza liviana, autóctonas, colegios y ballets y conjuntos folclóricos aquí en Santa Cruz, Franco. Exactamente, no vamos. Nos reencontramos en un próximo programa donde nuevamente estaremos uniendo Bolivia a través del folclor nacional. Chao, chao mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor, pedacito de mi vida, alegría de mi corazón, la prenda